¡Hola amigos del canal Random! Espero que estéis disfrutando de las vacaciones de verano. Mientras tanto, nosotros seguimos con el calor nauseabundo de la ciudad sacando vídeos. Así que hoy hablaremos de... Black Phone. De Dentro vídeo. Estamos en Nordenberg, en 1978, donde unos chavales random juegan al béisbol. Durante el partido, Finney está a punto de eliminar a su rival, Bruce, pero el chaval consigue hacer un home round y darle la victoria a su equipo. Y bueno, durante el partido hay jugadores que desaparecen del campo, eh, pues porque sí, porque nadie les dijo a los chavales dónde tendrían que colocarse. No sabemos cuánto tiempo después Bruce anda paseando con su bici, mientras Finny lanza un cobete. De repente aparece una furgoneta y tendremos el clásico fundido a negro, con lo que entendemos que alguien secuestra a Bruce. Días después estamos en la casa de Finny, que vive con su padre, el cual parece ser muy sensible a cualquier ruido. ¿Resulta importante este detalle para la trama? ¡Pues no! Y sí, tenéis razón, el pan de molde se ha movido solo. Mientras Finny sale a la calle con su hermana Gwen, se encuentra con un cartel donde se busca a Bruce, el cual desapareció el 18 de julio. Actualmente estamos en el 13 de octubre, pero bueno, colocar unas letras en la película que ponga varios meses después parece que era mucho trabajo, vete tú a saber. Luego se encuentran al abusón del colegio y a Robin peleando, que como es mexicano resulta que sabe artes marciales. ¡No, no, eso no! pero también sabe lucha libre, y de paso le hace una cara nueva. Tras una de las clases, Finny sale disparado intentando huir de unos abusones, y a pesar de esconderse en el baño, estos tres le encuentran. Por suerte para el chaval aparece por allí Robin, que amenaza a los abusones por meterse con Finny. Hay algo que no entiendo de esta escena. La justificación de que Robin entre al baño es que se está limpiando la sangre y las heridas de los nudillos que se hizo al darle la paliza a Moose, el abusón. Y esto es lo que no me cuadra. ¿Ha esperado a que termine la clase para ir a lavarse y a curarse las manos? ¡No tiene sentido! Como todo tiene un precio, Robin le pide a Finny que le ayude con las matemáticas, aunque antes hablan de la matanza de Texas y de Operación Dragón, así que ya sabemos de dónde salió su afición por repartir patadas. Dos policías interrogan a Gwen sobre un sueño en el que vio que un hombre con globos negros metía a Bruce en una furgoneta. Resulta que en todos los sitios donde desaparecieron niños había globos negros, y la chica les cuenta que a veces sus sueños se hacen realidad. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡La directora se hace un lío con sus manos! ¡Realismo! Gwen sale del colegio con su hermano, al que vemos que le ha cambiado el pelo, o eso, o que le han tirado una cubeta de agua por encima. A la mañana siguiente el padre le está pegando a Gwen, porque la policía fue a preguntarle al trabajo qué sabía acerca de los secuestradores, y para castigarla la manda a ver televisión. ¿Pero qué castigo es ese? Envíala a su cuarto o algo, pero no la mandes a ver la tele, que eso no es un castigo. Estás tan tajado que no te enteras, macho. El que desaparece ahora es Robin, el cual no sabemos por qué fue directo hacia la furgoneta. Así que policías y vecinos salen en su búsqueda. Antes de dormir, Finny le pide a su hermana que intente soñar para averiguar dónde está Robin. Hombre, claro, porque si no le volverán a hacer bullying en el colegio. ¡Interesado! La policía vuelve a hablar con Gwen, que no les cuenta nada nuevo, y la muchacha ya tiene suficiente con defender a su hermano de los abusones. A todo esto, al agarrar la piedra, vemos que la lleva en manos diferentes. De vuelta a clase, el profesor les dice que se pongan en parejas, y Donna, que es la chica que le gusta a Finny, se sienta con él, Ahora toca diseccionar ranas, que es muy romántico. Tras salir de clase, se encuentra con un tipo muy raro que le pide que le recoja el sombrero, y vemos que se lo entrega boca arriba, pero al cambio de plano está boca abajo. También podemos ver que el sombrero estaba en sitios distintos. Total, que agarra a Finny y le mete dentro de la furgoneta. El chaval despierta junto al enmascarado, que está enfadado porque el niño le hizo un corte al llevárselo. Tras creer oír un teléfono, se va y deja a Finny encerrado. A todo esto, ¿por qué no le quitó el cohete de juguete con el que le hizo el corte y que podría volver a utilizar como arma? Es un misterio. Muy misterioso. De repente suena un teléfono negro, pero no responde nadie, y descubre que el cable está cortado. La policía comienza la búsqueda de Finny, mientras el chaval habla con su secuestrador, que le dice que no le hará daño. Más tarde, el teléfono vuelve a sonar, pero el chico no oye nada. Horas después el teléfono suena, aunque en esta ocasión alguien dice el nombre del niño. Y llevamos varios minutos donde suena el teléfono y el secuestrador entra y sale de la habitación. En esta ocasión quien habla con Finny es Bruce, que le dice que del pasillo hay una baldosa suelta y que podrá excavar bajo ella. Luego le cuelga. Así que el chaval se pone a excavar donde le dijo Bruce, deshaciéndose de la arena como puede y tapando el hueco con una lona. Por cierto, con lo grande que es el bujero debería notarse incluso tapándolo, pero bueno... Al día siguiente el secuestrador le lleva el desayuno, pero se deja la puerta abierta, lo cual apunta a que es una trampa, y cuando el chaval intenta huir, recibe una llamada de Billy, que le advierte que no salga por la puerta ni suba las escaleras, ya que el secuestrador le estará esperando para golpearle con un cinturón. Todo apunta a que las llamadas las hacen los que murieron para intentar ayudar a Finny, así que el chaval hace caso al repartidor de periódicos y se toma el desayuno tranquilamente. Billy vuelve a llamarle, y por si alguien no se ha enterado de que es un espíritu, se ve moverse una botella, y con ella señala por dónde escapar gracias a un cable, con lo que esto se parece cada vez más a un escape room con fantasmas. Gwen sueña con Billy y el momento en el que fue raptado. Además de ver al secuestrador, ve un extraño árbol, que ya puestos podría haberse fijado en el número de la casa cuando soñó con su hermano la noche anterior. Gracias a una moqueta enrollada y una destreza increíble, consigue pasar el cable por la rejilla al primer intento, pero al subir, solamente logra arrancar el enrejado. Gwen bueno, intenta hablarle a su padre de sus sueños estando este medio borracho. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Y bueno, le dice a la niña que su madre también veía y oía cosas, y que las voces la empujaron a quitarse la vida. Con lo que si este rollo es hereditario, podríamos llegar a la conclusión de que Finny tiene habilidades de medium y que por eso es el único que oye el teléfono. Y a pesar de que el padre no cree en esas cosas, acompaña a su hija a buscar al chaval. La policía pregunta por el niño a Max, un Jim Carrey de Aliexpress que cree saber en qué zona está el secuestrador. Pero no le hacen caso porque está hasta arriba de... drogaína. ¿eh? Finney sigue acabando con sus manos, lo que no entiendo es por qué no usa el plato como pala, o al menos para dejar la tierra por encima de él. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. El secuestrador pone a prueba al niño preguntándole su nombre, y el chaval le miente pero no consigue engañar al de la máscara, que vio cómo se llamaba en el periódico. Lo que más me llama la atención es que el chaval no se haya dado cuenta de que Fini arrancó la rejilla de la ventana. El cohete del chaval resulta que también es una linterna y con ella ve a un espíritu, que le señala el teléfono. En esta ocasión le habla a Griffin, que le dice que el enmascarado se ha dormido en una silla. Además le cuenta que en la pared está la combinación del candado con el que ha cerrado la puerta de arriba. Pero podemos ver que la mano de Finny está bajo la combinación y perfectamente iluminada, mientras que al cambio de plano su mano está en un lado y en la oscuridad. Una vez memorizada la combinación, sube por las escaleras y se encuentra el secuestrador dormido, y tras probar varias combinaciones con los números que vio en la pared, consigue escapar. Así que Finny sale corriendo de allí. Pero el niño no consigue llegar muy lejos. ¡A dormir, chaval! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! A la mañana siguiente habla con un tal Vance Hopper, al mismo tiempo que Gwen sueña con él y oye a su hermano, que por fin sabe dónde está. Mientras tanto, Hopper le ha dicho a Finny una forma de escapar, así que el chaval hace un bujero en la pared tal y como le dijo Vance, hasta conseguir meterse en un frigorífico, que lógicamente está cerrado. Ahora vuelve a sonar el teléfono una vez más. Esto ya empieza a ser muy repetitivo. En esta ocasión es Robin, que le dice que tiene que luchar y le enseña una táctica para golpear al enmascarado. Sí, esta situación es bastante ridícula, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que rellena el auricular del teléfono con arena para usarlo como arma. Pero digo yo, tienes la tapa de la cisterna, que, que probablemente puedas hacer más daño. Por cierto, ¿por qué no rompe la ventana? Una vez rota, alguien en la calle podría oírle pidiendo ayuda. Y además, con los cristales rotos seguro que podrías hacer mejores heridas que con un puñetero teléfono fijo. Gwen está buscando a su hermano y se encuentra con los Fantasmas Brothers... Eh, pues porque sí, para indicarle que esa es la casa de los sueños. Así que la chica regresa para llamar por teléfono al detective Wright. El Jim Carrey de Aliexpress se da cuenta de algo porque le interesa al guionista, ya que resulta que es el hermano del malo y que el niño está encerrado en su sótano. ¿Me estás diciendo en serio que han secuestrado a cinco niños bajo su sótano y este tío no se ha enterado? ¿En serio? Es un misterio muy misterioso. Así que baja para liberar a Finny, pero sale mal. La policía entra en la casa sin una orden ni nada, son los años 70 y aquí todo vale. La policía encuentra un sótano con los cadáveres de los chicos enterrados, es decir, que Fini está en otra casa. Mientras tanto, tras matar a su hermano, el secuestrador llama a Sansón, su perro CGI. El chico le tiende una trampa al enmascarado, al cual golpea con el teléfono. ¡Toma, esto por el caballero Luna! En fin, que suena el teléfono una vez más y todas las víctimas del secuestrador le hablan y el chaval le troncha. A continuación, se libra del perro regalándole un chuletón. Luego va hacia la puerta y mete de nuevo la combinación. Pero vamos a ver, esto es totalmente absurdo. ¿Al Jim Carrey de Aliexpress no le pareció raro que su hermano pusiera un candado en la puerta? Y la excusa de no, como es que está drogado todo el día, pues no se enteraba, no sé qué... No vale, ¿vale? No vale. Tranquilo, es un fallo de argumento. Total, que resulta que la casa donde retenían a Finny está frente a la de los cuerpos enterrados, con lo que hermano y hermana se reencuentran, así que la policía los pone a salvo a pesar de que aparece la mano de Finny sobre el hombro de Gwen. Y bueno, ahora llega el padre que le pide disculpas a sus hijos, quizás sea por ser un borrachuzo, por las patizas que les daba, por no creer en los sueños de Gwen, por perderse el partido de béisbol, por dejar los bricks de zumo vacíos en la nevera, ya que se, le pueden ser mil millones de cosas...